Yeah, yeah, esto es fantástico, es Lion Records, ya la sabes, esto es luna Para una chica hermosa Yeah Oye mami, como me gusta esta pose Ese cuerpo divino la verdad es que no sé Cuando vuelva el roce, Tu piel es la mía y pedirle al 11-11 Yeah Volver a mirarte Tener de frente a una obra Yeah. Pues mi cabeza no deja de pensarte, mirarte a los ojos, llevarte a amarte Porque tú eres la cura de mi tristeza, esa dulzura, esa delicadeza Quiero ir a tu castillo y robarte princesa, eres perfecta de pies a cabeza Eres mi luz cuando hay oscuridad, es que eres tú y siempre te voy a amar Extraño la llamada, así que empieces a hablar de cómo va tu día, es algo fenomenal Y tú Aires, mi nena eres hermosa cuando la vea Le robo un beso y si lo desea Diez mil canciones aunque no crea La quiero mirar, la quiero besar La quiero llevar a un lugar especial La quiero mirar, la quiero besar La quiero llevar a un lugar la especial es Mami, como me gusta esa pose Ese cuerpo divino la vez que no sé Cuando vuelva el roce tu piel es la mía pedir al 11-11, volver a mirarte Tener de frente una obra de arte Pues mi cabeza no deja de pensarte Mirarte en los ojos y llevarte a amarte Esto es Luna, es Lion Records Una canción muy especial para una persona muy especial para mí si estás escuchando esto, te amo. Esto es Luna, es Lion Records, ya la sabes.